hola dios les continúe bendiciendo poderosamente es nuestro deseo dios les bendiga les amamos estamos muy agradecidos de dios por esta oportunidad que nuevamente dios nos ha dado de poder participar en este ministerio de 48 h este ministerio poderoso que ha causado gran impacto en muchas vidas agradecemos también al pastor antonio florido por la invitación Pastor, te amamos. Le damos muchas gracias a Dios por este hermoso tiempo. Estoy acompañada de mi esposo, Adrián Arocha Rosselló. Así que juntos vamos a tener un tiempo especial donde él va a tener la palabra, donde vamos a cantar y donde vamos a, a darle toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este privilegio que nos das de compartir sí, gracias, tu palabra aquí en este ministerio de 48 horas. Gracias, Padre, bendecimos a todo el que lo ve. Este ministerio que es de bendición para todo el que lo escucha, para todo el que participa. Un ministerio, Señor, que lleva tu palabra, Señor, a las naciones. Gracias, Alabamos y bendecimos tu nombre en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Yo quisiera adorar al Señor con este cántico que ha servido de mucha bendición para nuestras vidas. Creo que está muy a tono a estos tiempos que estamos viviendo. Eh, se titula Recibe Fuerzas. Si te faltan las fuerzas, yo te exhorto a que tú levantes tus manos al cielo ahí donde tú estás. Y tú le digas Señor, yo quiero recibir nuevas fuerzas. Yo quiero Padre que tú me des nuevo aliento, que tú me fortalezcas, que tú me levantes. Porque yo sé Señor que solamente en ti es que puedo levantarme y puedo continuar aún a pesar de todos mis problemas, a pesar de todo lo que pueda acontecer a nuestras vidas, el Señor, el Dios que nosotros servimos, es el único que te puede dar esas fuerzas que tú necesitas. Quiero adorar al Señor con este cambio. el Señor levanta Dice la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis 14:15. Usa tu vas y recoge, pues ha llegado el tiempo de cegar y la cosecha en la tierra está madura. Según leemos este versículo, podemos tomarlo e interpretarlo y traerlo a estos tiempos como, la, como cegar o la cosecha, es las vidas, es las personas que hoy en día están necesitadas de la palabra de Dios pero es que antes de poder llegar hay que sembrar y me viene a la mente los hermanos que tiempo atrás eh, las personas cristianas que han trabajado que han predicado que han evangelizado que han sido de bendición económicamente que han fundado ministerios cristianos en las obras de dios han trabajado en la obra del señor para que haya todas estas clases de bendiciones eh, que hay en la Iglesia de Jesucristo para poder llegar a las vidas. Yo te doy gracias al Señor por la vida de cada uno de estos hermanos que con lágrimas y con mucho esfuerzo han sembrado en la obra del Señor para que hoy nosotros podamos recoger frutos, frutos que podemos eh, ver hoy en día como las iglesias creciendo en todo el mundo, las iglesias fundándose y creciendo y siendo al de de muchas vidas para predicar, alabar y exaltar el nombre del Señor en estos lugares. Eh, también tenemos canales, de tanto sea de televisión como de radio, eh, plataformas digitales, internet y demás, donde se puede predicar eh, en masas a muchas personas a través de estos canales que sirven de bendición para muchas personas ahí en sus hogares, que les pueda llegar una palabra de amor, de fe, de esperanza, de amor. Eh, Podemos eh, fundar ministerios, sea cual sea la labor que queramos desarrollar en la obra del Señor. Eh, ministerios, diversidades de ministerios para enriquecer eh, la labor de la Iglesia de Jesucristo. Para poder alcanzar y ser de bendición a muchas personas. Eh, también podemos eh, predicar el Evangelio libremente en muchos lugares cosa que tiempo atrás no podía hacer, eh, el Evangelio no podía ser predicado ni, ni ser llevado a muchos lugares, gracias al esfuerzo, al sacrificio, a la valentía de muchos hermanos, ya la predicación del Evangelio llega a muchos lugares, aún lugares que no se ha permitido predicar, hermanos se esfuerzan y allí van y predican, gracias a que tiempo atrás otros hermanos eh, se esforzaron y y llegaron a estos lugares y fueron sembrando semillas, semillas que ya hoy en día eh, se convierten en centros y lugares donde se puede predicar el evangelio, donde se han ganado vidas. Eh, es de gran bendición eh, para nuestras vidas, esas personas que sembraron para que nosotros podamos llegar hoy en día. Es la idea que quiero transmitirles. Eh, hoy tenemos un camino trazado, un camino que fue abierto por personas que estuvieron antes que nosotros. Y es de mucha bendición nosotros poder desarrollarnos, eh, poder predicar el Evangelio, eh, llevar ahí una palabra de fe, de esperanza, de, de, de aliento. Hay a tantas personas necesitadas que hoy en día eh, necesitan de Dios, necesitan de, de una palabra de salvación, una palabra de paz. Y ahí nosotros podemos llevar esta palabra, trabajar en la obra del Señor, eh, Llegar a estas vidas necesitadas gracias a la obra del Señor, a lo que el Señor, el deseo que ha puesto en nosotros de desarrollarnos en ministerio, eh, en predicar su palabra, llevar una palabra. Es de mucha gran bendición hoy podemos tener diversidades de formas de servir al Señor en el cuerpo de Jesucristo. Y esto es de bendición porque las vidas que no conocen al Señor ahí son alcanzadas con la palabra de salvación y, y esto trae consigo que la iglesia de Jesucristo crezca de que la palabra de Dios sea llevada a todas las naciones y podamos crecer y hacer la obra por la cual el Señor nos encomendó de ir y predicar el Evangelio a toda criatura eh, es de gran bendición cuando las personas trabajan y las vidas son añadidas al cuerpo de Jesucristo, que es la Iglesia. Es de gran bendición y le doy gracias al Señor por esto, porque podemos eh, recoger lo que otros sembraron y a la misma vez sembrar para que en un futuro los demás puedan seguir recogiendo, puedan seguir caminando el camino que fue trazado, que hoy nosotros trazamos para que otros sigan en esta obra bella que es predicar, que es llevar la palabra de Dios a las naciones, es de gran bendición para nuestras vidas y les el de que sí, que nos esforcemos cada día en trabajar en recoger lo que otros sembraron para ser de bendición y ahí las personas puedan recibir la palabra de Dios en sus vidas y en sus casas eh, hasta aquí son mis palabras eh, doy gracias al Señor por todo, gracias por este ministerio gracias por esta palabra eh, que es de bendición y de, y de Exhortación a nuestras vidas, que podamos esforzarnos ahí en trabajar en la obra del Señor y recoger lo que en este tiempo se nos es dado, hará nosotros a los miembros de la iglesia de Jesucristo. Enforcemos y trabajemos en la obra del Señor. Gracias Señor. Amén, amén. Sí, amén. Mi esposo y yo creemos firmemente que las palabras de Jesús acerca de la cosecha madura es aplicable a nosotros hoy en día. Aleluya, también creemos que ustedes y nosotros debemos prepararnos para ser buenos segadores de esta hermosa cosecha. Y también creemos que ya es tiempo para la cosecha. Aleluya, nuestro Dios está diciéndonos que dejemos de enfocarnos en las dificultades, aleluya, de nuestro alrededor. Él nos está diciendo que dejemos de enfocarnos en nuestros problemas. Y en vez de eso, aleluya, Él nos dice que levantemos nuestros ojos y miremos. Porque ya es tiempo de recoger la cosecha. Aleluya. Es usted y a nosotros quien nos toca recoger esa hermosa cosecha. Aleluya. De almas redimidas por la sangre del Cordero. Amen. Dios nos ha llamado en estos tiempos para levantarnos. Y para seguir predicando la palabra de Dios a todas las naciones. Aleluya. Para decirles a todas las naciones que servimos a un Dios que es el único que da vida que da paz, que da aliento, aleluya, el que fortalece, aleluya, el único que nos levanta, el único que nos restaura, que nos sana, aleluya, y que viene pronto por su iglesia, aleluya. Así que no dejemos de predicar, no dejemos, amados hermanos, aleluya, de, de alzar nuestra voz, porque es necesario seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios a esta generación, amén, aleluya. Yo quisiera también, ya para terminar este precioso tiempo, adorar al Señor con este precioso cántico. Amado esposo, puedes ir las aleluya, que se titula A Solas Contigo. Así que ahí, eh, ahí donde tú estás, aleluya, tú puedes decirle al Señor, aleluya, que llena de su presencia. Gracias Padre, gracias te damos en este precioso tiempo, aleluya. Vengo ante ti para entregarte toda mi alma y mi ser. Vengo ante ti para ofrecerte en sacrificio mi vida. Recibo Cuando no... Yeah. Bendiciones.